GTB ve? Escucha unos pasitos porrón. por nada, Llega pero... no, no, por el ver. Muro, no? Nos Nos a poner muro, pero. Un momento. Puede eh? ser. No, están todos en B, están todos ve, en B. ve, ve, ve, ve, ve ¿Qué ve? me pasó por el TP? Qué mierda, weón. No, no, no Nada de Muere, muere, muere Se le cagaba la risa Uff, no hay presión ¿no? Yo creo que está FK ¿Qué 10 segundos? ¿Eh? ¿Eh? Te tengo Pringy <risa> <Una, risa> no, Guardo, guardo de estar el Guardó, la. la boludo, no entendía nada. <risa> el panto, el panto. Otro día, eh? Me va 20% de ti. Nada me, eh. ¿Te Listo, pegue aquí en medio Listo, rotaron los putos estos 3 pega aca bueno. igual Va a pegar a la yela, acuérdense Que hago unas cosas Que hago un enemigo pegar, vale. Es lo que iba a matar con cuchillo Mátenlo con cuchillo así para la plata Manzana, Baile, baile, baile, baile Una foto, una eh, foto No lo bate, no lo bate, no lo bate EW EW se la ¡Qué risa, ¡No! está! Bien, está bien. No, sin querer y fue Y yeah, ahí fue la munición. Che esto es shuteable uh. No me dejaste correr Volvo, eh. Tranquilo boludo. bueno, cuidado de <tose> No, no, cuidado. La reina está en medio No Que Qué carajo, boludo. Los no, bro, no, me dejan de oficial para hacer algo en toda la partida. me comí la última encima, güey. Dale Clay, lo viste. No lo viste, Clay, era. Nunca <dudes circle>. <lugares> F. No. ¡Woo! No, no, ah no, no eso es todo, amigos, boludo. Eso es todo, amigos. El tiro que le. Espay colocada. Está menos 110 dame unos Arriba, arriba, arriba. ¡Ay! No. Solo queda un jugador. A la Reynate que ahí si no. No te adelanté, sí, no adelanté, no adelanté Para mí Permisa de nuevo, güey. No, caer el modo, el todo el modo piola Eso se en B Está lleno de gente, amigo Bien, uh No, no es por ahí, no es por ahí. No, como que no te escapa. Vamos, vamos, go, go, go, go. Me mató a mí. ¿Eh? No, salió Rima, Salió Rima. mal. No, no, no sea así colocada uh. De repente empiezan a pegar todo, boludo ah, <ríe> No <risas> uh, se move, si se Tiramos portal, entramos, vení, vení Tiramos portal, tiramos portal. Sí, sí, sí. sí. Go, go, go, go. No, no es por ahí. Jorge tiene el spike. No, no, va a plantar. no, no, No, Cuando Jorge muere Jorge muere, Jorge muere, Jorge muere, Jorge muere, Jorge muere, Jorge muere, ah, Jorge muere. Nada, no, no, dale, Venta, clear, clear. no, no, Clayer. no, está no, No, no. sí, Con bien, bien, bien, bien. No, larga no, Bien, no, no, no, no, no, no, no, no, no, play. Solo queda un jugador Como que un solo jugador? No, que has cambiado Un fen... No ha tocado, al menos no está guiando Ya va de pasar 1.000 Ah, pero sí Va a estar nomás largo Ahí otro en el Queda un enemigo Vení, vení, matá, matá No, el refrán, el refrán, refrán güey no, no, no, no. Tenía por revivir a uno, 6 no, no, no. Pero estaba Z ahí, bro. Oh, no tenía que haber perdido ese. El tipo violento. No Yo Me decía, te, no te, te, ¿Te moriste allá, amigo F, bro. vení. vení. No, No. No. Ah, no, no. no. no. Ay, <ríe>